Eh, pues con esta moción eh, eh, nosotros eh, no tenemos muy claro si es realmente eh, necesario eh, establecer todo lo que plantea el, el Grupo Municipal de, de Vox. Consideramos que en Móstoles hay recursos eh, suficientes que proporcionan información no, sobre, sobre, no solo creo que ahí está la duda sobre este tipo de, de reclamaciones específicas y derivadas de la, de la borrasca eh, filomena, sino sobre cualquier tema o cualquier trámite que tengan que realizar, como ha mencionado la concejala de, de Igualdad, efectivamente a disposición de toda… De todos eh, los vecinos de Móstoles está el 010, que es el teléfono de información municipal. Entonces, la duda que tenemos es si eh, este tipo de información que, reclama, que se reclama con la moción específica sobre reclamaciones patrimoniales, eh, se puede puede dar servicio el 010 o la oficina de atención al consumidor o los informadores e informadoras de las juntas municipales de, de distrito eh, entonces ¿Y qué disculpe pero no entra en debate luego si quiere ah, le contesta bueno, lo que o, es o... las dudas que tiene pues ...o la oficina de responsabilidad civil que está mencionando, eh, la, le, ha mencionado la, la concejala. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que quizás a lo mejor esa oficina, ya que la menciona, de responsabilidad civil, que me imagino que será especialista en este tipo de, de reclamaciones patrimoniales, pues quizás pueda... Eh, Dar la información pertinente a la ciudadanía, pero después de, de lo que ha pasado con la Nevada, pues ese número de reclamaciones se incrementa y a lo mejor pues lo que hay que hacer es, si el servicio ya lo tenemos, a lo mejor hay que reforzarlo de, de personal. Eh, lo que sí que nos parece que sería muy efectivo es que se pusiera ya en marcha, que yo espero que sea ya dentro de poco, porque creo que están ya todos los trámites eh, prácticamente acabados, es la Administración electrónica. Eso sí que vendría, eh, creo que sería una manera eh, de ayudar al vecino de Móstoles pero ayudarle en condiciones y, sobre todo, más aún ahora con, eh, con la, la pandemia. Te poder realizar cualquier gestión desde tu domicilio, como, se puede, como pueden hacer vecinos de otros municipios que son mucho más humildes, más pequeñitos y que a lo mejor no tienen tanto… Eh, presupuesto y que nosotros y véanlo como crítica constructiva que yo entiendo que esto es una cosa que queremos todos y que ah. lo queremos desde hace tiempo y que es que parece mentira que todavía en Móstoles no podamos, la gente no pueda realizar todos estos tipos de trámites pues por a través de la, la administración e electrónica entonces, miren, nosotros nos vamos a nos vamos a abstener porque no tenemos claro que sea tan tan necesario como, como argumentan en, en la moción. Y respecto a la enmienda que plantea el Partido Socialista el y Podemos, pues yo de verdad les pido a ustedes que, es que no se pongan al mismo nivel que se ha puesto antes el Partido Popular. Antes el Partido Popular, que les he entre comillas regañado, han presentado una enmienda a la totalidad de una moción presentada por el Partido Socialista y por Podemos. En esa enmienda. Eh, en la moción, eh, el Partido Socialista y Podemos instaba a la Comunidad de Madrid y en la enmienda a la totalidad que presenta el Partido Popular, ellos instan al Gobierno de la Nación. Y ahora, eh, este grupo político, Vox, presenta una moción eh, instando, bueno, instando, solicitando al ayuntamiento que establezca una serie de medidas… Y el Partido Socialista y Podemos presentan una enmienda diciendo que no, que todo que se sustituya, literal, que se sustituya donde pone la institución que se, de Mosto, del Ayuntamiento de Móstoles, que se sustituya por la Comunidad de Madrid. O sea, vamos a ser un poquito serios. Yo le pido, eh, alcaldesa, de, no se pongan al nivel de por qué no, porque es que no, es que no. La gente está ya muy cansada, que vamos a pensar en lo que tenemos que hacer y si esta moción es buena, pues como la que acaban de presentar. Pues estos señores han presentado una moción y, mi, y, y por la ideología, desde luego, no yo, vamos, ni mi grupo ni yo, ni les tenemos una simpatía muy allá, ¿eh? ideológicamente, ¿eh? ojo. Pero bueno, pues es una cosa que interesa a la ciudadanía, pues miren, pues es que se va a votar a favor. Pues esto lo mismo, nosotros nos vamos a abstener porque no tenemos claro de si es tan necesario como ustedes dicen o si realmente en Móstoles, con los puntos de información que tenemos, que son muchos y muy variados, es suficiente. Nada más, muchas gracias.